Hola familia 1, 2, 3, ya, vámonos Bueno, pues cuento, hoy presento el vídeo sola ¿Por qué? Pues porque hoy le voy a gastar una broma o un escarmiento, como queramos llamarlo, a Pedro y a María Porque la tarea, la tarea de los perros aquí en mi casa como que no la llevan muy bien Y el último perro con, con el que nos quedamos, ¿vale? Es un mastín bien grande Y este perro, pues la verdad es que el animalico se lo iban a llevar a la perrera pero nos enteramos y mi maría lloraba, mami no lo quedamos, mami no lo quedamos, Pedro igual, que ellos, que ellos lo iban a hacer todo, que yo iba a recoger la caca, le iban a echar de comer. Bueno, yo creo que como más de uno, ellos lo iban a hacer todo y al final se ha quedado de nada. Pero bueno, pues hoy le voy a decir que, que el perro se va a la perrera ¿Por qué? Porque el perro se ha hecho caca encima de mi cama. ¡Qué mentira! Voy a poner la primavera, la caca de plástico, aquella que, que teníamos de, de, la, de las bromas anteriores, la voy a poner encima de mi cama y le voy a decir que se ha cagado la perra. Y que la perra, como a ellos no le hacen nada y encima, se ha cagado en mi cama, la perra se va a la perrera. Así que vamos a ver cómo sale este vídeo, porque ellos están con la perra que no podía hacer ni una idea. La perra es locura, locura para ellos. Así que voy a ser hoy una mala madre. Venga, ahora nos vemos. Bueno chicos, como ya os he contado, ahí tengo la primavera y voy a llamarlo a ver cómo reaccionan los dos satélites. Venga, hasta ahora. Hola chicos. Voy a llamarlo. ¿Habéis visto la, la primavera que tengo en la cama? Qué asco, parece de verdad. Bueno chicos, voy a llamarlo y a, y a, y a empezar con la broma. Vamos a ver cómo se lo toma. Vamos a ver si me creen o no, pero hala que aquí del otro día que le echaron lo de lo de la bomba fétida esa huele que parece de verdad que se ha cagado encima de la cama así que voy a llamarlo a ver a ver cómo reacciona vale venga chicos a estar Pedro Pedro vení me escucháis venga vení qué quieres a ver Muchacho, ¿a, a, a, ¿huele mal? Sí, mira lo que hay en la cama, Pedro. ¿Eso quién has, ha sido? Ha sido María. ¿María? ¿La ha sí. hecho caca en la cama? No, no, pero ha subido a la pepa. Yo la vi. No. no, sí, no ¿Ha subido? No, que sí, sí, que la ha subido. Nadie, yo no. Que yo no, mamá, no, no, lo juro. Mamá. No, Sí, sí, sí. He abierto la puerta, por lo menos, para ver si se va un poco. ¿Ahora quién va a limpiar eso? María. Bueno, escuchadme que os voy a decir una cosa. Mm, lo vais a quitar vosotros, evidentemente. Pero es que os voy a decir una cosa. El perro va a la perra. No no no, no, no, no, no, no, no. El perro va no, no, a la perra. ¿Sí o no, no. sí? ¿Por qué? Porque mira, os voy a decir una no. cosa. Siéntate, María, que me vea. Mira. Yo ya no sé cómo voy a explicar... que no vale, lo que los perros no pueden subir a los dormitorios pero, pero, pero, porque a mí no me gusta favor, cada uno puede, favor, es muy libre yo los quiero con locura favor, están vacunados todo todo to. vamos favor. no podía hacer ni idea los perros comen mejor que yo pero en los dormitorios no quiero perros vale es que no pido nada más favor, que eso nosotros lo hacemos todo ahora cuando cuando vino la perra ¿eh? cuando vino la perra vino con la condición de que iba a hacer vosotros cargo de la perra no Vino con esa condición porque ya teníamos a Pancho, a Lola y a Felipe. ¿Vale? Pues venía con esa condición. Bueno, pues su padre es el que le recoge las cacas. Yo el no, que le echo yo, la comida. No, no, gana, yo mentira, los, bañ los no, bañamos mentira, mentira, mentira, mentira. ¿Mentira? María y yo le echamos de comer. ¿Cuándo? ¿Ayer? Casi siempre. ¿Ayer? Casi siempre le echamos. Yo ayer, yo ayer. ¿Ayer? Y yo ayer, yo ayer. Anoche, déjame que hable, anoche y, y esta mañana la han he echado de comer, es verdad, es verdad, esta mañana. Pero desde que lleva la perra aquí, esta es la que se ha chupado la perra. He chupado yo la perra y papá, bueno, más que yo, papá, ¿eh? No. Aquí, o nacemos responsable de vale, perro o el perro se va a Roma. No, no, no, no, no, no, no. por favor, mamá, nosotros nacemos nos responsables. A ver qué tareas vaya a repartir, porque ahora lo vamos a hacer aquí. Madre. delante Y, y queda... Constancia de lo que está en la comida... Tú le echas de comer. Eh, le cepillas. Y le, le cepillas. Y también me ayuda a pasarlo sí. Y yo recojo las cacas y los baño, me ayuda a bañarlo y pues también los paseo. ¿Y no va el perro a la perrera? No, no. Espérate, me, ¿Me deja hablar un segundo con María. Ven, María, a ver. A ver, A ver si ahora. Necesita si ponen la pila y si ponen a hacer cosas con hacer todos los todo lo cuidados que tienen los perros, se encargan ellos. Porque yo ya que ya no puedo más. Y encima si cagan la cama. No. Vale, ya hemos decidido una cosa. Venga, ¿qué habéis decidido? Que si nosotros hacemos estas cosas, nos se va la perrera. Pero si la hace otra vez, si no la hacemos, se va. Ver, se, va oye, dónde? se va a donde. Se va la perrera si no la hacemos. ¿Y una entonces? Cosa? ¿Qué hacemos? Pues como nosotros. La, como si no hubiera pasado nada. Ahora, ¿quién limpia la cama? ¿Quién limpia el corchón? ¿Quién limpia? Porque eso, no he eso huele también. tela. ¿Ahora quién va a limpiar eso? ¿Vosotros? ¿Tú vas a poner la lavadora y tú? Bueno, o sea, sé, si es así. Pues entonces yo me tendré que callar y entrar por el aro. Pero vamos, que lo veo yo esto complicado de que esto sea así. Pero mamá, ¿No sé? por favor, no te lo lleves. Que nosotros la queremos tú. Por favor. ¿Tú la quieres mucho? Sí. No, no lo sé. No lo sé porque no creo. Sí. No creo que creo, vosotros creo, vayáis no, a, a hacer eso. Que sí. Chicos, ¿vosotros lo creéis? ¿Qué hago? Sí, sí. ¿Han dicho que sí? ¿Sí? ¿Ellos han contestado? Sí, sí. ¿Qué han sí. dicho? Sí, sí. Han dicho, así, mira, han dicho. Sí, sí. No han dicho. ¿Vos traviste Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo dejo la perra aquí? Sí, sí. No, sí, no, sí. no, en serio, mamá, por favor. Yo lo meto en la piscina y ya está a los lados los dos. Tú lo metes en la piscina. Claro. Lo solucionado. ¿Te en te... el baño. Luego ya te la metes con tu padre. ¿Y tú? Pero, María, ¿cómo? Mira, nos hemos no comprometido. Lo, lo, lo, lo hemos dicho delante de la cámara, esto está grabado. Yo tengo una idea, mira. A ver. ¿Qué es? A ver si al final me, me, me llegan a convencer para que no lo lleve al cerro. Vale, pues mira, haz una cosa. Para la comida, para por la ejemplo, comida, sí. ¿quién, le va, ¿Quién hemos quedado? Porque se le echa por la mañana y por la noche. Bueno, Uno puede echar por la mira, mañana y otra por la noche. Yo he pensado una cosa, para ¿sí? no olvidarnos. ¿sí? Yo cojo el saco de comida y se lo pongo a OPAM y, y comen cuando quieren. Pero, pero el saco es más grande que ellos. <risa> Entonces no puedes tú cogerlo. Claro. Claro. No? Tienes que ponérselo tú. Porque ya ¿Ah? no puede. Pues yo se lo pongo, no pasa nada. <risa> Qué morro tiene. Dice que le ponen saco y así cada uno cuando quiere. Tendrán cada dura o lo no tendrán cara dura. Y luego otra? le ponemos una bolsita en el culo. Cuando cae, <risa> y luego ya lo no recogemos. Se levanta el ramo. Claro, es una buena idea, ¿eh, chicos? Eso sí, eso no lo había pensado yo, lo de la caca. Y lo, luego, de verdad, ¿no le ponemos una cinta ahí con un cacharrico. Le pone, le pone un, un puzzle con el cubo. Anda, eh, tengo sed. Y ya está. Ahora, ya no lo hemos solucionado. Madre mía, un morro tío. ¿Tendrá morro? Es verdad, lo tenemos solucionado al problema. Sí. Ya está. Bueno, chicos, vosotros creéis que llevo el perro a la perrera. ¡No, ¿Lo no lo chicos! Porque a mi vuelo una peste y no no, no, la no, la no, la no lo que queréis, no lo que queréis, mira lo que han dicho. ¿No queréis que lo lleve? ¡No! ¡No! ¡Por favor, déjalo que son muy divertidas! <risa> ¡Qué tonto soy! Entonces. Ah. Que... Pero si yo sé que ellos quieren que se queden. Sí. Son preciosas, veces hay ¿Sí, chicos. ¿No sí. ves? ¿Lo dicen? Hasta ellos. Bueno, ahora van a proceder. Ahora ya me pensaré lo de lo de llevar a la perrera. Porque si me dan, me dan soluciones, puede ser que, que les dé la otra oportunidad. Bueno, pero pues, ahora tienen que quitar la caca. Voy a por un papel. Voy a cogerla, María, María. No acabo de hacer una broma en toda la cara. Eso no vale, tío. mamá, que. Es que no, no vale. Así es la broma, chicos. Pero voy a decir una cosa: era una broma, pero una broma con mucho sentido, ¿eh? Que os digo de verdad: que como el perro suba aquí a los dormitorios, o el verdad? perro no lo cuidéis, la perra va a la perrera. No. Lo sabéis, ¿no? Sí. Lo sabéis, chicos, que hay que ser responsables con los animales. Porque al principio es muy bonito: ¡Ah, yo quiero un perro! ¡Yo quiero un perro! ¡Vale! Pero después no. Yo quiero un perro, pero los perros tienen mucho cuidado. Y los perros hay que, hay que sacarlos a hacer caca afuera. Y si tiene una casa donde se pueden hacer caca, hay que recogerla. Los perros hay que echarle de comer. Los perros hay que vacunarlos, sí, ponerle sí. su microchip sí. Todo eso. Hay que hacérselo. Ah, Entonces, esa cosa, esa el microchip y vacunarlo, eso es el veterinario. Pero los demás, los demás que hacer de los perros tenemos que hacer nosotros. ¿Eh? Y, no, y no puede ser siempre tu, tu papá y, y yo. ¿Vale? vale ¿Está claro? Sí. Bueno, pues espero que esto les sirva a ellos y os sirva a vosotros. Que hay que hacerse responsables de nuestros animales. Bueno, chicos, pues por besos son de todos. ¿Vale? Ay. Venga, un beso para todos. Adiós. Ah, no, no, no, no, no, no. ¿Eh? ¿Tú? ¿Tú no le has dado? ¿Tú no te has suscrito? ni has dado a tu perro de comer? Ah, tú no la has echado. Hoy la has echado tu madre. Y eso no puede ser. Lo y la noche ha he echado tu padre. No, no, ¿Y no, Y ahora no te no, no. No, no has suscrito. Eso es... Eh, aquí hay que suscribirse. Venga. Para ver todos los vídeos que subimos. Venga, suscríbete. Dale un buen like. Corre. Da, activa la campanita para ver los vídeos que subimos. Corre. Te damos cinco segundos. 1 2 3 4 y cinco. Es una mujer. Mof... ¡Mi bailo! Es una mujer. Mof... <risa> ¡María, hija mía! ¡Cónde es Gloria! <risa> ¡Ah, pero está grabando! Hola, ¡Esto lo pongo! ¡Esto lo pongo! ¡Que sepas que lo pongo! Pongo a los chicas que. ¡Venga! vamos.